La nostra societat reconeix el patiment d'un animal darrere dels barrots d'una protectora, però no en la vitrina d'una botiga. I no obstant això, la gran majoria d'aquests animals passen per un terrible circuit comercial. La denúncia contra la cadena de venda d'animals Mr. Wow, empresa que ja está estat sancionada, forma part d'una campanya molt més àmplia de l'Associació Libera. Un dels seus objectius principals és que els centres de venda acabin per convertir-se en centres d'adopció. Un fet que ja es realitat en d'altres països. Els següents testimonis son només alguns exemples del patiment dels afectats pel fosc negoci de compra de d'animals. Fue un amor a primera vista porque además me lo trajeron al trabajo, tan dormidito, tan precioso y bueno, fue pues un amor a primera vista. Y bueno, pues a partir de ahí el Estuvo una noche con nosotros, y al día siguiente empezó a encontrarse mal, a tener pues, como una tos, bueno, el perro no, no estaba bien. Un día pasando por la botiga de Mister Wow, del carrer donde vamos a entrar, vamos a decidir entrar, va a ser el peor horror que enfrenta la nuestra vida. Y van a ver un labrador, patito que estaba con muy tranquilito, nos vamos a enamorar del gos, nos va a elegir a nosotros realmente, y, y bueno, vamos a decidir comprarlo. Eh, claro, la nuestra hija encantada de un gos a casa, además un cadell, molt pero al cabo de cuatro días de tenerlo a casa, cuando a més a més había de començar la sociabilización, sortir al carrer y comenzó a disfrutar una mica de tener el gos, se començar a quedar tombat en los racons de casa, fer diarreas, eh, diarrea, a vomitar, eh, no tenía energía, no volía moure's, ya te la, te la dan, estás ahí jugando con ella, te ponen un recinto aparte para que te familiarices con, con ella un poco y, y nada. Eh, le pusimos nombre y cuando estábamos ya haciendo todos los trámites nos habían cogido los nombres ya y todo, habían hecho lo del microchip. De repente la señora se queda mirando el ordenador y nos dice que, ay, que, que ahora se da cuenta que ve que, que Trufa tiene inestabilidad de rótula y cadera bilateral. Y bueno, ¿qué queréis hacer bueno, nosotros, con el perro encima? Bueno, pues, ¿no? ¿qué implica esto? Vamos a comprar todo el ajuar. Estuvimos como una hora entre la cama, los juguetes, el no sé qué, no sé cuántos, buscando las mejores cosas. Y aparece otra vez la señora, la vendedora, y nos dice que... ay ah, que le habían comentado, que le acaban de comentar justo en ese momento, que estaba compartiendo jaula con una perrita que estaba un poco costipada y que, bueno, que si notábamos algún síntoma en, en casa de moquitos o alguna cosa, que rapidísimamente llamáramos a urgencia o sea, teléfono de veterinario de urgencias y la lleváramos. Bueno, me quedé un poco extrañada porque digo, no sé, constipado. Ens plantegem la compra un gos y vivimos nosotros a Barcelona. vayamos las tiendas de Mister Wow Son unas tiendas espectacularmente montadas, a un empaque perfecto, a unas... Y ahora, en sus ratas que mai había tenido un gos ni que el sector, mal sacado, pues vendí que antes pues, donava toda la confianza a comprar un gos allá. Ahora, ven el Brus, un gos en 5 meses, antes van a cantar, eh, las primeras carantoñas van ser brutales, y antes la han a casa. En el puente de la Purísima de ahora de dos años, eh, ...compré un gato persa en, en Mr. Wow... ...con la idea de que acompañía a una gatita que yo ya tenía... ...y que sé que había quedado muy sola al morir mi padre. Para mi cumpleaños me, regaló, me regalaron una cobaya... ...que se llama Bicho ...bueno, se llamaba Bicho ...me la regalaron y llegó a casa... ...todos contentos porque era un bichito muy cariñoso... ...y muy gracioso, era muy muy chiquitito... ...demasiado pequeñito para haberlo comprado... ...pero bueno, lo tuvimos en casa y al tercer día... ...el bicho se puso malito... ...le empezaron a salir como legañas muy grandes del ojo... ...estornudaba... ...y haciendo uso de la garantía de Mr. Wow... ...lo llevamos al veterinario... ...allí se quedó ingresado... ...por mes y medio... ...el bichito tenía neumonía... Eh, un día eh, acompañé a mi hermana a la tienda Mr. Wow... Eh, ...porque ella había estado cuidando perros... ...y se había enamorado de los cocker... ...y entonces fuimos a ver... ...qué había por allí... Mi hermana y yo salimos las dos con el, el perro de la, los perros de la tienda emocionadísimas, encantadas con nuestros cachorros. Tenía un parvovirus, o sea, inestabilidad de rótula y cadera bilateral y aparte parvovirus que venía de la tienda. La llevamos, hicieron todo el tratamiento del parvovirus que es una enfermedad mortal. Nos dicen que resulta que trufa, le falta un riñón y el otro... Eh, bueno, tiene, no tiene la morfología que tendría que tener un riñón, ¿no? con lo cual pues, tiene enfermedad crónica de riñón. Pero le vamos a a notar una manera, un gesto raro al caminar, a, a, a las botas de radera. En principio no, no creo que sea nada. Dices, bueno, pues igual un gesto, o igual se ha un cop, seguimos important el, seguim el pipican? y de cop y volta un día es para en sec y ya no corre, camina le costa molt. Y antes comencé a preocupar. Están hablando de un gos en seis meses. Le hicieron una radiografía y tenía una displasia de cadera, a las dudas caderas, a un nivel muy elevado. Sobre todo la banda derecha, requería una operación inmediato, si no, el gos podía quedar inválido y ja toda la vida. Lo llevamos al veterinario de Mr. Wow, justo el que hay en la calle de al lado. Y bueno, en principio nos dicen que es un pequeño resfriado, una irritación de garganta. Y no sé por qué, no sé si fue por un sexto sentido, nosotros no nos íbamos convencidos porque veíamos que, que, que no era una tos frecuente, que no era un resfriado. El perro nos lo mandaron para casa y su mejoría no existía, empeoraba, empeoraba. Pero ellos minimizaban el asunto en todo momento, que esto era un simple resfriado, una inflamación y nosotros decidimos indagar por otro lado. Eh, ...investigar, preguntar, asesorarnos con otros veterinarios... ...y todo, todo iba indicado a la enfermedad, pues... ...que finalmente tuvo. Avisamos al veterinario, descartáis esta situación... ...descartáis que sea parvovirosis. A los cinco meses le hicieron las pruebas de la displasia... ...que dieron positivas al 100%. Entonces nos dijo que tenía displasia, eh, bursitis... ...y además tenía la pata derecha, la trasera una fractura mal soldado, que no estaba curada, entonces eh, la pata se la había soldado mal y entonces la pata derecha de la, de la parte de, de, de atrás le estaba creciendo en forma de arco. Por eso tenía ese caminar, que aparte de la displace, tenía que caminar tan raro. Y aparte veías que cada vez, cada vez que crecía el perro iba sufriendo más. Y el veterinario una vagada al va revisar, de seguida va a decir que pero que debía se parvovirus. Tres meses va estar ingresado eh, a malpun de inflaxión que va a quedarse sense anticossos al día 31 de desembre. Ens va trucar el veterinario: está sense anticossos, si supera que estás es salva y si no, pues os morirá. Me imagino el d'any que acaban a pasar aquel año. No? El bichito, cuando estaba, llegué a casa de trabajar, eh, empezó a convulsionar. Lo bajamos desde Manresa hasta Barcelona, corriendo. Cuando llegó, todavía estaba vivo, a las 9 de la mañana del día siguiente, el bichito se había muerto. Se le detectó un secuestro ocular, se le detectó un soplo eh, de nivel 4 en el corazón, eh, y bueno, eso llevó a ecos y demás. La realidad es que lo operaron de, la, de los ojos, de los dos ojos, eh, de por vida se tiene que tratar del corazón con un cuarto de pastilla cada día y cada año le tengo que hacer un eco de corazón. El tratar va a ser pésimo desde que cuando vais trucar a la persona responsable que es lo que no es ni ha una hasta de vacances, ens sabido das para fins que tornés, no ens tenía ningú ven turna insistir, ven cada una tercera persona. Vag tenir que fer fest, festa de la feina em vaig presentar que día Mister Wow la persona no hi era porque no se habían recordat ens va a deixar tirats, como si fos un doméstico, cambial viene aquí portal que comes es que le hemos amb una otra banda lo que fue el trato fue agresivo eh, vulgar llegó un momento que la chica que era de atención al, al cliente eh, Llego a decir que, claro, que ellos vendían muchos animales y que si un 10% pues salía mal, eh, pues que, oye, pues que estaba dentro de un orden, por decirlo. Claro, yo le dije pues que un 10% son 500 familias. O sea, me ofrecían cambiarlo. ¿Qué destino le esperaba a Cosimo que lo sacrificaran? No, yo ese papel no lo, vamos, ni se me planteaba jugarlo. Nos dicen que, bueno, que tienen que sacrificarla y que nos dan otro, otro animal del, de, del mismo importe o inferior superior no, porque, bueno, no fuera que perdieran dinero. Bueno, a los días nos llevan diciendo que su veterinario había hecho un, un informe también, pero diagnosticando cosas completamente diferentes. Al perro no lo había visitado nadie, ni lo habían visto, nada. La solución que nos daba, pues que devolviéramos el perro. Que, bueno, que mira, a veces estas cosas pasan, pero que, que no podían hacer otra cosa. Pero claro, la implicación emocional la teníamos nosotros, no ellos. Y estamos hablando de sentimientos, tanto nuestros como de los perros. Se volvió a quedar ingresado y... cuando el perro creo que ya estaba en su fase casi terminal, que ellos decían que no, que estaba mejorando y no era cierto, porque nosotros vimos eh, la decadencia del perro, cómo iba menguando su energía, su vitalidad día a día, eh, se atrevieron a confirmar con boca pequeña que sí, que podría ser una parvovirosis, pero que eh, mm, me lo decía él, ese veterinario en concreto, a nivel personal. Que yo el gos no volvía a cambiar, que era lo primero que me habían ofert, que lo trobaba que me que no era una mercadería, era un animal, que... Yo haría todo el tratamiento posible para que algo se salves y que por lo tanto se asumissan el costo de el este tratamiento. Había una chica, nos dieron el teléfono, que se supone que es la que hace este tipo de reclamaciones, y la llamé. La llamé desde mi teléfono móvil, la primera vez me cogió el teléfono, no me lo volví a coger más nunca más con ese teléfono. Llamé desde el fijo de mi casa, me lo cogí una vez más, no me lo volví a coger. Llamé desde el fijo de mi hermana, desde el móvil de mi hermana, desde el fijo de mi padre, desde el móvil de mi padre, y no me lo cogían. O sea, me lo cogían una vez y me daban largas, siempre me daban largas. Marley, Marley acabó falleciendo. Lo pasamos, la verdad es que lo pasamos muy mal. Muy mal porque vimos cómo moría día a día y una... Es una impotencia terrible porque tú ya solo querías salvarle la vida. Decías, ¿qué vida ha tenido este animal? Ha salido de una jaula a estar un día en casa. Ha estado un día en casa. Eso es lo único que me preocupaba a mí. La vida que le habíamos dado. Es que ese animal, ¿qué vida había tenido? Vivir entre cuatro cristales, a saber cómo vivía en el criadero de donde lo traían, que lo traían de países del este... Hablamos con la tienda, con el veterinario, hacer lo que sea, no queremos que nos devolváis el dinero, no queremos nada, no, no son unos pantalones porque la tienda nos hablaba de, bueno no pasa nada, el dinero os lo devolveremos, pero ¿cómo? El dinero, no, no estamos hablando del dinero, o te puedes llevar otro animal, no queremos otro animal, queremos que cures a este, a este porque este es nuestro perro, aunque lleve seis días con nosotros, pero ya era nuestro, ya era de nuestra familia, y bueno. Yo lo pasé fatal. Era eso que cuando íbamos a los veterinarios, los médicos, íbamos haciendo pruebas, yo me cogía un, al último resquicio de esperanza que podía tener, diciendo a ver si finalmente es cualquier otra cosa que tenga solución, pero una displasia de cadera ya es de por vida. Lo hemos tenido que operar del arqueo de la pierna, eh, que le tuvieron que fracturar la pierna completamente y ponérsela eh, bien, y estuvo un mes o así con los hierros. Comida especial, medicamentos cada día, trufa... Tomaba pues cinco pastillas cada día para el corazón, eh, para, para el, bueno, ayudar a, a filtrar el, a trabajar el riñón, a filtrar. La comida especial, que evidentemente no era pinso, eh, pienso, eran, eran latas, porque el pienso cuesta mucho más de digerir y teniendo problemas en el riñón, pues... Y bueno, estuvimos así un año, cada semana al veterinario, visitas, revisiones y tal, hasta que finalmente, pues no... Ya no aguanto más y, y bueno, nos recomendaron que, que era mejor dormirla. Acabó falleciendo delante nuestro, además, el último día que fuimos a verlo, parecía que nos perdón. Parecía que nos estaba esperando y cuando llegamos, pues fue vernos y dejar de respirar, murió. No os va a curar porque no se ha curado mai. O si sigui, al el parvovirus lo que ha fet es destruir el sistema, eh, sistema digestivo y li, li ha afectat molt el sistema inmunitario. El costo va a ser muy elevat, pero va a ser pitjor el costo anímico, porque, claro, nosotros vamos a el gos en un momento en que emocionalmente estamos molt débiles y la situación va rebentar completamente este estado anímic delicado. A nivel emocional lo pasé personalmente yo muy mal porque es que veíamos que podía tener el fin de tener lo que sacrificar, que por suerte no ha pasado, pero bueno, siempre tienes esa espada de Damocles encima, y yo que lo hago las cuentas de todo, eh, llevo, yo creo que llevo invertidos entre el coste del gato, medicamentos y demás, alrededor de unos 4.000 euros. Claro, el el choque emocional es, es, es impresionante. Ploreres a casa, eh, veus que el gos está patint y pues que tienes que actuar. Después de esta experiencia, ¿qué pienso? Que toda esta industria montada de, de gafar gos de países de l'Est, comprarlos a pes, bajarlos en camiones, vendre'ls després triplicando o cuatriplicando el preu que les ha costat No durà cap tipo de apoyo de, de, de ni... ni, ni a, sobretot sensible, ¿no? Vull compras un gos y te dicen que, que has comprado un, un estri. Todo eso a mí me em crea un men un, un enfado y una vergonya brutal. Si es que los seres vivos están completamente desprotegidos, legalmente es increíble el vacío que tiene. Lo primero que tenemos claro es que mai mes compraremos un gos. Vamos a adoptar la segona que se S'ha d'adoptar... Uh estas botigas que venen animales haurían de perder cualquier esencia de venda animales? ¿S'haurían de dedicar a vender pinso y accesorios que a todos nos encanta y los gossos necesitan? Si realmente lo que te apetece es tener una, mas una mascota y disfrutar y vivir experiencias entrañables que te ofrece el compartir con un ser vivo, eh, vete a la adopción, que te aconsejen y, y seguro que será mucho más satisfactorio. Recomano, y yo lo en práctica, cuando compre una tragos o cuando o diga dice gos diguele gato o diga -li así, pues me plantearé muy seriosamente el tema de adopciones. Luego me regalaron otra cobaya, la cobaya que me regalaron era adoptada, la tengo en casa, se llama Bicho Mopa. Cada uno tiene la opción que, que quiera, yo desde luego voy a, voy a adoptar. La tienda sabía en todo momento que ese animal no estaba en condiciones, lo sabía porque veías, veíamos cómo nos trataban, veíamos cómo nos engañaban. Nunca más, nunca más volveré a comprar en ninguna tienda, nunca más.